Nosotros vamos inmediatamente a pasar a nuestro compañero Arismendi la Antigua. Arismendi está en el mercado municipal indagando cómo anda el tema de la carne. Vamos a ver qué resultado tiene esta indagatoria de nuestro compañero Arismendi. Adelante Arismendi buenos días. Sí, muchísimas gracias, así mismo es, en esta ocasión me encuentro en el mercado municipal de San Francisco de Macorís, a raíz de las constantes denuncias por parte de los consumidores, los cuales han registrado eh, una alza increíble en distintos productos, pero en esta ocasión, eh, uno de los productos que destacan es la carne de pollo, una de las carnes más consumidas en la geografía nacional y para que nos hablen eh, cuál es la realidad, qué tanto ha aumentado este producto, vamos a conversar con un vendedor. Caballero, ¿cuál es su nombre? Manuel Maytiene. Manuel, la, el precio de la carne de pollo, eh, ¿cuál eh, aumento ha registrado en los últimos días? Pues está demasiado, el pre precio caro, está. No se, se está. Está a 70 y pollo, la libra. ¿A cómo se vendía anteriormente, Manuel? A, a 38, 40, sí. No se decide que llega a ese precio Y no se está vendiendo nada No se está vendiendo nada Ese precio es eh, ya la carne consumidor final O para negocio Para no, final. Para consumidor final, para 70, final. Pesos la libra. De 35 a 70, a 70. Wow, señor eh, El aumento que ha registrado Esta carne de pollo Vamos a seguir por acá conversando Caballero Caballero eh, el precio la, de la carne de gallina, ¿a cómo está la gallina? La gallina, 60 al libros. ¿A cómo se vendía anteriormente? A 40 pesos, porque bueno, ha subido demasiado la gallina, aquí no hay control en este gobierno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Pero por qué ha subido? Eh, a la vaina del coronavirus, el diablo, que está matando a la gente. ¿Y la, la venta, cómo ha sido? La venta, uno busca el morito apenas. ¿Se ha vendido más o menos ahora en esta, en esta fecha, porque los precios están así. No, yo vende, pero no es igual, está demasiado caro. Bien, señores, ahí escuchaban también, eh, la carne de gallina ha registrado un aumento, decía el vendedor, que anteriormente se vendía a 40 pesos la libra, sin embargo ahora se está vendiendo a 70 pesos la libra. Por acá podemos observar carne de cerdo y nosotros vamos a tratar de conversar con las personas, los vendedores de esta carne para saber que, qué precio tiene la carne de cerdo. Caballero, estamos en vivo. ¿Cuál es su nombre? La, la carne de cerdo ha aumentado, ¿a cómo se vendía anteriormente? ¿A cómo, ¿A cómo se vendía anteriormente? Se vendía a 80 y 90, está a 100 ya. A 100, a 100 la liberación. Bueno, señores, ahí podían observar, eh, escuchar ustedes las declaraciones de las personas eh, que hacen vida en este mercado municipal, los cuales han establecido, ¿verdad?, este aumento del precio de la carne. Eh, decía... Eh, la persona que abordamos al principio, que la carne de pollo inició eh, an anteriormente, se vendía a 38 pesos. Sin embargo, hoy para el consumidor final, acá en este mercado municipal de San Francisco de Macorís, se vende a 70 pesos la libra. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.